Ya tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya metí en el cuco en un rato... Te... Ok, gente, vamos a jugar una partida. Dani, saludos, si <risa> pero... Um, ¿Hola? ¿Por qué no se me une, tío? ¡Ah! ¡Por qué no! <risa> Ahí está. Listo, ya se me unió. Es... Hola buenas buenas. ¿Por qué está bugueado? ¿Por qué está bugueado? Ahí está. Hay tres impostores entre nosotros dice. O sea. Trol es tripulante cumple con tus tareas vale. No manches se acaba de ir la luz ah no ok vale vámonos ah cadáver encontrado no no blue ¡Plucky ¡No! Pluki! A ver... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Contexto. Yes. Doctor, ¿qué decía? Sus... No, sus chavales... A ver... Añía... Con botón. Es que, a ver, ¿dieron pruebas o algo? Ok, no me deja poner skip, entonces bueno, no me dejó Entonces, vota por otro. Bueno, me la misión, sí, vale. Claro, según tú. A ver, eh, deja checar la gestión, pasar tarjetas. Ok, para acá. Yo ya me sé el truco. Van a ir y me van a matar. Me, me va a matar, me va a matar. Ah, no me deja moverme gente, no me deja moverme Gente, no me deja moverme Eh, hey, ayuda Ah, no me deja moverme Gente No me deja moverme, ayuda ah, ahí está, ya Ya me dejo, ya me dejo Cadáver encontrado, boludo Buah, car me, muriendo, No muriendo, no Se me hace que es Eli, chavales lo que no te imaginas El ir rojo, ¿por qué rojo? Coño, ¿por qué rojo? Bueno, si, si todos Absolutamente todos, excepto el rojo Dicen que es el rojo Pues yo voto por el rojo Rojo, pues Todos dicen que es rojo Pero bueno ¿Por qué se pone como un dislike o algo así? Bueno, rojo Entonces, Rojo, <risas> listo bueno, como quiera. Va si no fue todo, <risa> Bueno, okay, pero? Sí, porque me pareció se metió al conducto. Ah, no, pues bueno. ¡Ojo, ¡Oh, no! ¡Tremenda paliza le van a meter, chaval! ¡Al espacio, boludo! ¡Vamos! ¡Sí! Bueno, eh. Yo ayudé, por lo tanto también eh, eh, lo adiviné. Jijijija. A ver. No, no, no, no, no, boludo, boludo, no. ¡Ah! Aceptaba, gracias. ¡Ah, boludo! ¡Ah, ah Bueno, ya se solucionó. Por acá no me toca nada. No. Ok. Pasear vertidos en 02. 02 creo que está por acá cafetería descargar datos. Oh, veda pero <risa> esa cosa. Ni <Mini> peca, <risa> Qué pro. A ver, ¿dónde dice? Yo también voy a poner que dónde. ¿Dónde? Pukipil, Pukipil abandonó el partido. Bueno. Y modo, de a ver. Elena Caramelo. plukipil eh... Italia era un impostor. ¡Quedan ser impostores! Toma esa. Si ya no quedan impostores, pues qué pedo. Eh, pero ahí decía quedan ser impostores, qué pedo. ¿Te doy code. 8, 5, 4, 6, 6. Ahí está. Bien. Voy a hacer esto. que me mate el impostor para así poder hacer las tareas más fácil, ¿no? A ver. Vámonos para acá. Porque qué anda esa caja volando. Antes era una de acá. A ver. ¡No un diamantito! Bueno, da igual. Cafetería descargar todos. Así estaba cargada. Tu tu tu tu ¡Cadáver encontrado. ¡No! Se murió el doctor. Eh, eso. Es que no lo no puedo decir porque qué grosería, pero bueno, verde, verde, verde. Ja, ja, ja, ja, la cagué. No, Really. Ok. Eso significa que no es impostor. Lo mató en mi cara fuera de seduri. Ah, ok, no, entonces sí, bueno. <ríe> Está bien. Verde pues. No lo iba a matar. <risa> no lo iba a matar. Claro, pero lo mató. Que pro. Qué pro, qué pro. A ver. Aureli, pa' tu casa. Pa' tu casa, guacho. Oye, pero yo ya voté. Yo ya voté, entonces... ¿Por qué no...? Yo ya voté. Yo ya voté, yo ya voté, chavales. Ojo, y se fue. No le vinieron impostor. Ahora de nuevo quedan ser impostores. Bien, sí, victoria. 139 frijoles. 316 frijoles. que pedo? Bueno. Ya soy nivel 3, chavales. Bueno. Es para el anfitrión. ¿Qué Pero partida? Pues, uh, volvemos. <ríe> Ley República. Alex XD. Me llamo tu nombre. skill Confi. Oh, qué A ver. 10 15 Bracers Wow, qué pro no porque no me puedo poner el azul Ahí está, azul, listo Azul No yo quiero hacer azul, bueno me pongo esto Teoría científica Ah oh, bueno ya no puedo llevar mascotas Bueno ¿Qué es esto? Mira cosmicube ¿Cómo se llama 0% completado, no, no sé qué es eso, pero bueno. ¡Bugite! Ah, mira, así me gusta. Que vaya rápido, chavales. Vale. <ríe> Donny Bay. Wow, qué pro. Suben la velocidad de los jugadores. No, ya sí, ya estoy bien, parte. No, yo ya sí estoy bien, pase ocho iniciar que pero venga, venga, venga chavales, se empieza Ojo que se empieza. Buah, la mejor partida del mundo, todo en, en negro.